consultora de las más prestigiosas eh, que hay, que es la Escalabrini Ortiz, que preside Andrés este y otros grandes economistas como el que vamos a presentar ahora, el licenciado Federico Cirulnik. Cirulnik, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda en Página Abierta. ¿Cómo anda? ¿Qué tal Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, eh, lo, lo molesto porque ustedes eh, vienen haciendo permanentemente informes muy enjundiosos, muy, muy rigurosos. El último sobre presupuesto, pero antes que nada yo le quería preguntar como, econo, como economista a usted. Eh, hablábamos con Zaffaroni el martes eh, y él decía que lo que expuso Rosati. En la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio, estadounidense de Comercio, el presidente de la Corte dijo que la, el gran problema argentino, la cosa se metió en la economía, Rosati, dijo, era la emisión descontrolada, la emisión monetaria descontrolada que había en la Argentina, y que ese era el gran problema de, de todos los problemas que padece el pueblo trabajador, inclusive. La pregunta es: ¿usted coincide con eso? No, de ninguna man manera, digo, eh, más allá de, de la frase, que, que digo, no es nada nuevo, ¿no? vos hablabas de los sectores más conservadores, más concentrados, digo, es una frase que viene, un mantra que vienen repitiendo desde hace 30 años por lo menos, eh, pero más allá de eso digo, me parece import importante poner el punto en, en, en lo peligroso ¿no? de, de este comentario, teniendo en cuenta la figura a la que representa a Rosati, ¿no? Eh, parece que atenta un poco contra la división de poderes de, de una democracia como la Argentina, ¿no? Eh, además, digo, eh, es de por sí ya eh, no, me parece que no, no a la figura no le corresponde ningún, pues no tiene ninguna autoridad para opinar sobre la política económica, ¿no? Eh, él debería dedicarse a otra cosa. Y me parece además que es, es la antesala ¿no? de, de empezar a judicializar medidas de política económica que sería un grave error. Ah, ahí hay un punto importante, ¿eh? claro. Es como que diciendo Zaffaroni dijo, bueno, está blanqueando su posición ideológica neoliberal. Na, dice, todos tenemos derecho a tener una ideología. Él la está blanqueando desde la presidencia de la Corte. Y usted agrega esto, es muy importante. Es decir, está abriendo la puerta para que después, así como hicieron con los celulares y la, la conectividad de Internet, después cuando cualquier gobierno tome una medida que para él eh, pueda afectar, por ejemplo, control, eh, control de precios, eh, podría decir desde la Corte, eso es inconstitucional. Eh, podría decir, ha pasado con, con lo que mencionabas vos, ¿no? el, los precios de las tarifas, ha pasado hace varios años ya con el dólar futuro, eh, ¿no? con, con los juicios a Banoli a y a Cristina. Eh, digo, me parece que bueno, nada, no, no, no, debería, no debería Argentina ir por ese camino porque puede terminar siendo muy, muy peligroso para el futuro. Bueno, es todo un dato esto. ¿eh? O sea que, eh, parece mentira, pero para ustedes, uno, economistas de la economía popular, de la economía para todo, para las grandes mayorías, eh, un titular de la Corte y una Corte como esta es un peligro para avanzar sobre estos modelos, ¿es así? Exacto, exacto. Digo, eh, él no es un personaje cualquiera ¿no? que, que puede opinar libremente. Digo, obviamente, como decías vos, tendrá su ideología, es respetable, pero me parece que poner en juicio una política económica eh, nada, puede traer a futuro grandes problemas porque eh, en definitiva es, como decías vos, posicionarse ¿no? sobre si está bien o mal hacer ese tipo de, de política económica, siendo que muchos países del mundo, la gran mayoría, lo, lo hacen, digo, no, no es algo, sí, sí. No, no sea algo novedoso o algo... Eh, llamativo, digo, es, es lo normal de cómo funcionan los estados soberanos. Ahora, eh, eh, licenciado Cirulnik, técnicamente, también está es incorrecto lo que dijo, que la emisión monetaria descontrolada es la culpable de lo que pasa hoy con los precios. Bueno, yo creo, un poco relacionando con el informe no de, de sí. el gasto de la APN, eh, me parece que digo que no es así, el gasto se viene achicando eh, en función de, del acuerdo ¿no? con el con el Fondo Monetario que, que puso determinadas metas ¿no? para este año de 1.9 puntos del PBI y eso se viene cumpliendo ¿no? lastimosamente y entonces hay, para cumplirse bueno eh, tienen que empezar a achicar el gasto o subir los ingresos que no es el caso y achicando el gasto se, se achica también la emisión monetaria eh, después hay otra parte que, que pareciera que a ellos... ...no no, no les eh, no es tan importante, no lo suelen mencionar... ...que es eh, el refinanciamiento de la deuda en pesos... ...que sí va generando un mayor excedente en pesos... ...pero um, repito, digo, no, no no, no, es muy distinto a, a años previos... ...y de hecho uno tendría que pensar que este año es, es incluso menor... ...además digo, esa receta de, de no emitir... ...ya la pusieron en práctica durante el gobierno anterior supuestamente para frenar la inflación ¿no? durante 2019 con la, el, la medida de emisión cero y la inflación fue del 54%, ¿no? con lo cual, bueno, además de no ser correcta la apreciación, eh, también hay pruebas de que, de que no es una medida que sea exitosa para frenar la inflación. Claro. Y del informe de presupuesto... Eh, ¿surge que hay el condicionamiento del acuerdo con el Fondo Real para hacer me, eh, me, medidas a, contracíclicas? ¿Es, ¿Es verdaderamente notable? Sí, el informe en verdad es del gasto de la Administración Pública Nacional. Es solo gasto, ¿no? ahí no tenemos ingresos. Eh, lo que sí se desprende del informe es que el gasto de la APN, ¿no? de la Administración Pública Nacional, en términos reales, se viene disminuyendo, Apro en, aproximadamente cayó un 11%, 10,7% en términos reales. Ahí podemos ver las distintas partidas ¿no? del, del gasto de la PEN y, y vemos, por ejemplo, que en subsidios no es uno de los rubros en donde más cayó, que en el acumulado anual ya estamos en un 50% en términos reales abajo. ¿no? ¿En, en, qué, en, bueno. ¿En qué? ¿En qué, la parte social? No, no, subsidios, perdón, no lo aclaré, subsidios a la energía. Ah, correcto. No son los subsidios energéticos. Sí, sí, sí. Eh, subsidios energéticos, 50%, eso porque Anual, se fueron. En términos reales, ¿no? En términos. brutal, brutal, claro, eso por la, eh, la eliminación de los subsidios y. Exactamente, eh, la segmentación de tarifas. Y un tema, eh, bueno, eso es salario indirecto, Federico, o me equivoco. Exacto, sí, sí, es, es salario indirecto. Claro, bueno, está afectando eh, el, el, el problema es que, bueno, eso está muy vinculado a, a la salida de dólares, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí yo creo que quizás no tan bruscamente, no, no, en un año bastante complejo en materia de indicadores económicos y sociales, pero era algo que en algún momento había que ordenar. Sí, eso está claro. El problema es que del otro lado tampoco compensás, porque ¿cómo es la cosa con planes sociales y jubilaciones? ¿También hay afectación? Bueno, ahí las jubilaciones, eh, es decir, las jubilaciones eh, de, que paga la PN, ¿no? Que, que no son todas, pero, pero casi, eh, subieron un 98% en términos nominales. O sea que con una inflación interanual de aproximadamente 107%, estamos hablando ¿no? de una pérdida... Eh, de 7, 8 puntos de, de, en términos reales, ¿no? Eh, con, eh, este aumento de ayer, 21, casi 21, más claro, los bonos. Eh, ¿Cómo quedaría? No, no, no, no está analizado todavía, claro, falta ver Exacto, eso, eso va a impactar recién a partir de junio. A partir de, pero ap aparentemente en la mínima que. La, las mínimas, hoy este, más eh, las dos mínimas que contempla gradualmente estos bonos, incluso de 15 inicial, más el 21, sí. las, con las dos mínimas, eh, que tenés casi el 85% de toda la pirámide, ¿no? ¿más o menos estarías eh, ya eh, superando la caída eh, respecto de la inflación? Y, y con el bono estás empatando o, o un puntito, unos puntitos arriba, depende del caso, eh, respecto de la variación de la inflación. Pero con los bonos, ¿no? Que, que claro, está bien ya, que se sostengan, claro. pero que no garantizan que a futuro, claro. eh, cuando cambie el gobierno, esto siga, ¿no? Ah, claro. Si alguno eh, decide quitar los bonos, ahí se produce una la, caída ahí, generalizada la, en todo. La, la, las jubilaciones le hubieran perdido contra la inflación. ¿Y qué pasa con los planes sociales? ¿También están afectados? eh Sí, pero en menor medida. Potenciar trabajo venía creciendo los meses previos, en términos reales. Este, en abril se frenó eh, y la tarjeta alimentar eh, está prácticamente empardada con, con la inflación. Bien, bien. Este, bueno, eh, pregunta. Eh, hoy hoy prácticamente el acuerdo con el fondo primer trimestre y con perspectiva segundo trimestre está caído, ¿no? No hay manera de cumplirlo, ¿no? ¿Coinciden eso ustedes? Eh, sí, a ver, pues está caído, se está renegociando. Yo creo que si la negociación termina siendo exitosa, bueno, avanzaremos dos trimestres más, ¿no? Eh, es muy difícil cumplir, eh, a mi entender, la meta de reservas, porque los efectos de la sequía, ¿no? Que hicieron que aproximadamente se pierdan 20 mil millones de dólares, ¿no? producto de las no exportaciones de, de productos agropecuarios, eh, no fue del todo contemplada por el FMI en su momento. Y, y bueno, creo que ahora justamente se está discutiendo eso para eh, renegociar la meta de reservas. La meta de gasto público también es difícil de cumplir porque justamente producto de la sequía, ¿no? Esos mil millones de dólares menos de, de exportaciones impactan también en la recaudación por las retenciones, ¿no? Entonces claro. ahí también se estima que aproximadamente un punto del PBI se perdería de ingresos por, por no haber podido cobrar por no haber sido efectuadas esas retenciones claro, Entonces, te pegan de todos también lados te pega, exacto el momento de llegar a cumplir la meta y después lo más importante me parece de cara al futuro cercano es negociar adelantos de, de los desembolsos como para tratar de llegar a las elecciones en un contexto un poquito más tranquilo claro la, la pregunta es, eh, verdaderamente, esto eh, ¿qué tienen ustedes? ¿Como que va a terminar saliendo este más o menos mil millones de dólares de fondo fresco, adelanto de fondo del Fondo Monetario y renegociación? ¿Eso creen que va a salir finalmente? Porque lo vienen prometiendo hace un mes, dos meses, que escuchamos a massa pero no termina sí, de concretarse. Yo creo que se deben estar discutiendo, esto es una opinión, yo no tengo información al respecto, pero se debe estar discutiendo qué es lo que pide a cambio el FMI para hacer efectivo ese desembolso. ¿Y qué piensa? Eh, ¿qué, ¿Qué pide a cambio? ¿Qué, ¿Qué estima que pide a cambio? Y eh, algunas de las medidas que viene pidiendo el fondo y que figuran en el acuerdo son, por ejemplo, una una devaluación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de cambio no se atrás Pasa o que una devaluación sería mayor inflación, ¿no? Entonces es complejo. Claro, pide una devaluación de más o menos del 25%, ¿no? Sí, bueno, ahí hay, hay distintas. Eh, no, ellos no ponen un, un, un número final, pero sí que, que al menos eh, avance como avanza la inflación. Que durante el 2022 la devaluación fue menor a la inflación y estos meses del 2023, si bien se aceleró estos últimos días, sigue estando un poquito por debajo. Eh, claro, hoy una devaluación vamos a ponerle entre el 15 y el 25 que sería adecuar eso que, que usted explicó recién muy bien hoy es disparar los precios otra caída en el salario, o sea el gobierno se suicida si cumple con ese, me parece a mí mi opinión, no sé cuál es la suya sin duda que eso tendría un fuerte impacto en los precios, como habitualmente sucede, el problema está en cuántos dólares te quedan en las reservas para sostener el tipo de cambio actual eh pasó hace dos semanas ¿no? con, con pequeñas intervenciones eh, el mercado generó brechas muy importantes eh, en, entre el oficial y el blue eh, perdón sí, entre los oficiales blue pero, y sobre todo entre los dólares financieros y bueno eso genera también no mayor presión de evaluatoria si el estado no tiene dólares para intervenir la semana pasada y la anterior lo terminó haciendo y, y, y pudo aguantar pero la pregunta es bueno hasta cuándo se puede aguantar alcanza los dólares hasta las elecciones, ¿no? Eh, mm. Así que o sea, es clave, es, es clave ese, esos diez mil esos millones que es clave que entren, ¿no? Sería clave. Y esos 10.000 o algún otro acuerdo, eh, creo que va a demorar más tiempo, pero si Argentina pudiese entrar a, a los BRICS también sería un canal alternativo, ¿no? De financiamiento. Claro. Eh, sí, sí, sí. Pero eh. sin duda que eh, son urgentes. Eh, de donde sea eh, y lo último eh, gracias por atendernos porque sabemos que anda con, con mil cosas la docencia un montón de cosas eh, la pregunta es eh, estos grupos que Cristina los definió como 20 grupos que manejan el 74% de lo que consumimos estos grupos saben esto huelen sangre y te ponen al blue a lo que quieran o estoy haciendo una teoría conspirativa eh, sin duda que son, además de actores económicos, actores políticos que tienen un, un posicionamiento y pueden jugar en ese sentido. No obstante, yo no creo que sean eh, los principales causantes de la inflación. no eh, Uno puede pensar que tener una economía más concentrada, sobre todo en alimentos, lo que puede hacer es que lo, el nivel de precios sea más alto, es decir, que los precios sean más caros no y por ende el salario más bajo el salario real. Eso hay que discutirlo y, y ahí sí hay que sentarlos a ellos a discutir. Ahora, la dinámica de la inflación, que significa o lo podemos explicar como la velocidad a la que crecen los precios, me parece que ahí hay otros factores. Nosotros desde, desde eso venimos insistiendo con, con los factores inerciales de la inflación, no que tienen que ver con que los principales precios de las principales variables económicas eh, ...se ajustan o se indexan... ...a la inflación pasada... ...entonces esa inflación pasada... ...te va dejando un piso a la inflación futura... ...¿no? De, Por ejemplo, bueno, el tipo de cambio hablábamos recién... ...sin duda que es una variable importantísima... ...los salarios, las tarifas... Algunos contra ...los contratos de alquiler... ...que incluso por legislación... ...funcionan así... ...entonces... ...eso me parece que es algo que... ...habría que atacar... Eh, ...de forma más consistente... ...es difícil en un contexto en donde un gobierno está saliendo, ¿no? Sí, claro. Eh, se necesita pacto, mucho, claro. mucha mucha espalda claro. política como para poder llegar a un verdadero acuerdo que no solo incluya precios de algunos alimentos y salarios, sino eh, las principales variables económicas. digo El tipo de cambio ahí también debería, eh, debería estabilizarse. Si no si, se, se frenan salarios, se frenan precios y el tipo de cambio sube, bueno, eso en algún momento va encareciendo los precios de, de todos los costos, de, ¿no? de los insumos importados, de los precios de los productos importados, y eh, terminaríamos en lo mismo. Bien, eh, da, esto es interesantísimo. Eh, me comprometo a llamarlo Federico en otro programa porque me interesa a profundidad porque también yo tengo, no sé entonces quién es, pero tampoco me cuenten porque se acaba de comprobar de que se disparó el blue y otra vez crecieron todos, ustedes mandan un informe mensual, que yo lo, lo, lo sigo, el semanal del, de la cobertura de supermercados, hipermercados, y se volvieron a disparar los precios. Es decir, que el Blue indudablemente influye o potencia esa inercialidad, la potencia, y ¿quién maneja el Blue? La manejan 10 tipos con 20 millones de dólares. Entonces, acá hay un círculo vicioso sí, el Blue y los que los es Los financieros, ¿no? Que son, son un claro. poco más importantes. Claro, claro, pero lo que pasa. Así que el dólar es una herramienta de algún grupo. Yo no sé si será BlackRock, si será la, la timba financiera, si serán estos grupos que trabajan en consonancia. Pero eso a mí, la experiencia de. No, no, eh, me parece que hay que también hay que apuntarlo, ¿no? Me parece. Sí, pero la única forma de, de poder intervenir eso es con dólares. Claro. Eh, entonces tenemos, en tenemos un, un, un, proble exactamente. En un problema. Bueno, se me acabó el programa, pero quedamos para otra oportunidad. ¿Puede ser, Federico? Sí, Jorge, cuando quieras. Eh, eh, ha sido muy interesante. Muchas gracias por ayudarnos a entender esto. ¿eh? Eh, Muchas le... gracias a ustedes. Un, un abrazo. El economista un de abrazo. CESO, la escalabrini Ortiz, Federico Cirulnik, ¿eh? dándonos, bueno, lo de Rosati no tiene eh, entonces eh, andamiaje técnico, ¿eh? que salió a hablar, no sé, dijo cualquier cosa. Eh, se definió a favor de una ideología económica determinada, ¿no?